naciones, se viene algo terrible, no hay tiempo inicio de los testigos será en el 2024 activa activate English soup. bendito sea Yahweh bendito sea Yahshua sea el Señor, la gloria para ellos siempre no hay tiempo dice el Señor el inicio de los testigos será en el 2024 prepárense Shalom amados, ¿cómo están? estoy aquí porque tengo que hacerlo ayer al acostarme casi me duermo pero dije, no puedo dormirme Seguro el Señor me va a despertar. Puse una prédica y luego la mano del Señor estaba sobre mí. Me pesaba. Le dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Entonces sentí una herida en mi mano derecha. como de un clavo enorme, como el clavo en la mano de Yahshua. Pensé en sacrificio, la herida me dolió, la herida de Yahshua. A él le duelen sus heridas. Y entre la prédica que sonaba y dormirme, tuve revelaciones. Y el Señor me dijo, no hay tiempo. Me desperté bien cansada y preguntando qué debo hacer, y es contar lo de los testigos, pues cuando me puse a esto, sentí la presencia de Rua Hakodesh conmigo. Así que les voy a contar un sueño que tuve con ese que se me dijo que es el testigo. le envió un mensaje a él, pero no le llegó, o no sé qué pasó, le escribí para contarle el sueño en el sueño pasó algo que la profeta de, la que les hable, de los que les hablé, los vídeos atrás, también soñó yo ponía mis manos en sus mejillas y lo besaba con total entrega en el sueño de la profeta eso sucede y la gente se asombraba y no lo podía creer y eso fue lo que me pasó cuando dije que yo era la testigo y el otro era el otro, y que sí, me gustaba a él, nos gustábamos. Él, como la gente, pensó que eran inventos míos o locura de la mala o lujuria, y no es real. Y si es él, un elegido de Dios, para esa misión, ¿cómo no amarlo? Hasta ustedes, los elegidos, lo amarían, lo amarán, como a mí Todo esto me afectó de tal manera Todo el rechazo Y en mi pesar En vez de tener fe Me sentí muy afligida Le dije cosas a él Por las que se molestó Y él también me dijo cosas que me molestaron Como que era una falsa profeta Espero que hoy día Ambos estemos arrepentidos De haber dejado que Satanás Nos hiciera decir esas cosas Y pensé Todo esto ha de ser falso y hasta me corté el cabello y me decoloré, y fue algo que aireó al padre. Se enojó conmigo, y ese día mi hermana menor tuvo un accidente en su moto, y estuve muy preocupada. Estábamos angustiados en mi familia, no sabíamos nada de ella, y luego nos enteramos de que su clavícula se le partió, y por poco y pierde su vida en ese accidente, donde una camioneta blanca la embistió sin razón alguna. La quería a tomar Soñé con el que se me dijo que es el testigo, pero antes quiero decir que esa madrugada dormí escuchando prédicas y fue asombroso, el eterno Dios Yahweh, Yahshua. De los videos para escuchar cosas que yo estaba esperando escuchar pues había clamado que si no había respuesta que yo iría a una iglesia a que reprenda a los demonios por lo, por lo de los vientos y si no funcionaba el psicólogo y bueno las respuestas sucedieron en los videos recuerdo que fue todo pasa al tiempo que Dios quiere y las revelaciones las da cuando Él quiere. También hay que clamar para respuestas. El viento recio es de Dios. El peso encima es la gloria del Señor que dice, acampa aquí. O sea, cuando haya peso, debo parar allí. Donde más pese, debo acostarme allí. En este caso, siempre el peso es en mi cuarto. No todos tienen la dicha de estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Solo los iluminados. Y muchas más cosas que no recuerdo. Pero quiero hacer esto siempre. Dejar la palabra de Dios sonando. Pues tus sueños reveladores. Son dados. Y uno que me hizo muy feliz con Mina, Y ese que se me dijo que es el otro. Justo había preguntado a Dios. Si Mina veía ángeles mi perra o demonios cuando se asustaba aquí en la casa y soñé que le asustaban los zombies de la serie de TV The Last of Us pero esa serie no existía en ese momento ahora con el sueño recuerdo ese día antes del sueño yo sentía molestia hacia mi ex entonces soñé esto primero estaba trabajando en un bar o algo así aquí en Maracaibo. Luego aparecí con mi ex J, del que me separé por su violencia, en una casa, en un lugar parecía media y estaba con un amigo de la escuela del primer año y estaba ebrio. Mi ex se estaba poniendo intenso a tratar de tocarme o besarme, y le dije, no quiero, e insistía, y le dije, no, ya. Y el amigo me miró fijamente y miré un pote de plástico que estaba allí fijamente como si me dijera con la mirada que le pegara con eso el pote era de esos donde viene el yogur natural no es realmente tan duro entonces lo agarré y con eso y con eso le pegué en la cabeza, en su coronilla y él cayó como desorientado, como mareado. No recuerdo si fui yo, creo que puse veía él, pero estaba en la ventana acostado. Era planta baja. Lo empujé para que cayera sobre unas aguas. Era como unas aguas en una cuneta, sí, creo era Mérida. De hecho, era Mérida. Y yo sabía que al empujarlo y dejarlo rodar, podía morir. Era lo más seguro. Y el amigo se puso mal y le pregunté qué le pasaba. Me dijo que estaba empezando a ser su amigo. Bien. Yo me preocupé demasiado Porque sabía que él me iba a deslantar Ante todo lo que hice Que no había Escapatoria Que debía hacer algo Pues si no, iríamos presos Me arrepentía grandemente Por lo sucedido Porque este hombre, A este hombre no apoyarme Siendo que él miró el envase Para que le pegara pues me sentía sola, en eso sentía que estuvo mal. Y oré grandemente a Dios Yahweh para que por favor no muriera y salimos a buscarlo. Y vi que era mejor buscarlo primero cerca de donde lo había tirado. Y entonces lo encontramos a las afueras en una calle arriba. Y una luz tenue amarilla le alumbraba. Y dije, que esté vivo, Dios, por favor que esté vivo. Y vi que respiraba. Su barriga se movía y subimos corriendo Y dije gracias a Dios Y vi su cara, era como la de otro ex Y vi que tenía sangre en su nariz Y dijo solo tengo la nariz rota Pero igual tenía que hacerme una cirugía Luego aparecí con él otra vez en su cuarto Y veo debajo de la cama y estaba Mina Mi difunta perra como muerta Y le dije Mina Quería salvarla pero él, mi ex Dijo ya Mina está muerta No la puedes salvar pero yo fui debajo de la cama y la halé por las patas estaba llena de sangre pero abrió sus ojos estaba viva me alegré muchísimo y luego aparecí aquí en el apartamento con el que se me dijo que es el otro estábamos en la sala viendo una serie y lo besaba así como besas a tu verdadero amor creo que nunca he besado a nadie así Me di cuenta que no debía besarlo como si fuera una niña No debía besarlo con ternura sino con pasión Y así lo besé con pasión Como con ganas de ser uno con él Y estábamos muy a gusto Y Mina estaba con nosotros Nos pusimos a ver la serie Era la de The Last of Us Y salió un zombie de esos de cerebro gigante Y agarré al que, al que se me dijo que era el testigo Y me hice la asustada o realmente lo estaba un poco Y me escudé con él o sea, me tapé con él. De la serie en el televisor. Y él puso cara de susto. Y Mina se asustó. Y se fue detrás de nosotros entre el mesón de la cocina y el padre. Y se tapó la cara de una manera asombrosa. De asustada. Y me rí mucho de eso. Interpretación del sueño. y con eso sé ahora que eso era lo que Mina veía, eran demonios, pero no lo veo como que me estaban ganando sino como que el padre los mandó dio permiso, ya que yo estaba dejando de hablar de los testigos y aparte planificando dejar esta ciudad en donde vivo a, a metros de él pero nadie quería enfrentar esto esto y menos parecer una loca acosadora lo que no soy porque eso no soy yo le escondí a ustedes el sueño de que estaba en Mérida y mi perra rodeada, ro, rodada por las escaleras, rodaba por las escaleras, casi moría por estar yo allá, se lo conté antes de irme, eso no sé. El día que no anuncié de nuevo, después de meses, lo de los testigos que yo soy, ese día hubo un terremoto, como que estaba todo preparado para ese día. Anunciaron los testigos y a las horas hubo un terremoto como no había en mucho, pero mucho tiempo. Miren esta noticia: el número de muertos en Turquía aumentó a 41.020, según los datos más recientes de la, de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias, AFAR, por sus siglas en inglés del país. Este domingo. La cifra combinada de muertos en Turquía y Siria tras el catastrófico terremoto que azotó la zona hace dos semanas ahora es de 46.861. Y también sucedió lo del volcán de Japón. Hoy un hermano llamado Santos me escribió en el grupo sobre que la caída de las torres gemelas son una señal del Eterno, sobre los dos testigos. Al principio no pude creerlo, pero se manifestó fuertemente el espíritu del Señor en el apartamento, fuerte viento, el, fue, el viento es un a Jacob, de su espíritu del Señor. Y más adelante les leeré algo al respecto que acaba de llegar a mí, acaba de traerme el Señor un texto sobre su presencia y al otro testigo lo va a dejar sin luz eléctrica para que empiece a darse cuenta de él. Porque el viento no es viento por sí solo, es lo que te da vida y es Él. Les leo. Profecía 87 Israel, oh Israel, escucha, oh Israel, Jerusalén y el resto del mundo, lo que yo, Yahvé tengo que decir, entregado al apóstol Elizabeth Elijah, Elisheva Elijah, 27 de agosto de 2006. Esto es de la profecía 105. Yahubé dijo que pusiéramos esto en todas las profecías de ahora en adelante te advertí hace mucho tiempo Elizabeth, Elisheba que no nombraras a este ministerio como un hombre o una mujer incluso antes de que hubiera un ministerio lo puse en tu espíritu porque nada de eso ha sido hecho por tu mano nada de eso ha salido de tu boca es de la boca de Yahubé que ha dado a luz? Es de la boca de Yahushua, tu Mashiach, que ha dado a luz. Es de la boca de la Rua Jacodes, tu Inmaya, que ha dado a luz. Si solo hubiera sido por tu mano, habría fallado hace mucho tiempo. Es por el viento de King glory, que sopla a través de esta tierra. El viento sagrado del avivamiento. No es por tu aliento o habría... Habría fallado Isaías 42, 8. En julio de 2010, Yahvé Dios también dijo que se agregará lo siguiente de dos crónicas antes de cada petición: agregará. Segunda de Crónicas 36, 16. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios. Despreciaron sus palabras y se burlaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor se levantó contra su pueblo y no hubo remedio. Dúo de Shema Yisrael Israel 6, verso 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro de los el Señor es uno, bendito sea su glorioso reino por los siglos de los siglos. Escuchen, la profecía comienza, escuchen, oh amados Israel, Jerusalén y el resto del mundo. ¿No pueden escuchar a su Creador llorar y sufrir dolores de parto por lo lejos que se han desviado de mi santidad? ¿No pueden decir que no distinguen el bien del mal, porque, oh Israel y Jerusalén, no escribí, mi Torah en sus corazones y no les ordené que enseñaran las leyes de la Torah a sus hijos? ¿No eres tú la simiente de Abraham, Isaac y Jacob? ¿No aprendisteis nada de vuestro rey David y de Josué? Así que, ¿cuál es su excusa? ¿Qué defensa tienes para permitir que las abominaciones como la propaganda homosexual dirigida a tu juventud los perviertan? ¿Por qué acoges lo que yo llamo una abominación y una burla del matrimonio? Alegan ignorancia a mi tanaje. No comprendes cómo avergüenzas a todo lo que es santo al permitir que esta perversión entre en lo que una vez se llamó la ciudad santa? Para aquellos de ustedes en Israel y Jerusalén que lloran y se lamentan por el mal traído a Israel e hicieron todo lo posible para protestar, sepan que los recompensaré en la medida en que protesten contra el espíritu homosexual y el espíritu maligno de Moloch llamado aborto. ¿Por qué, oh Israel, tus propias mujeres soldados asesinan a los bebés inocentes mientras están en su vientre, en lugar de permanecer castas? ¿No entiendes que no te bendeciré hasta que obedezcas y te arrepientas y te vuelvas de tus malos caminos y seas santo? Para mí, Yahweh. Oh Israel y Jerusalén, ¿dónde está el temor, la obediencia, la reverencia y el santo temor que tuvieron vuestros antepasados Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, José, David y Josué? ¿Necesito continuar? Oh hombres de Israel, ¿por qué pensáis que vuestra fuerza militar os hace hombre de valor? ¿No entienden que es justicia a través de mi hijo Yahshua? Lo que hará que yo pelee sus batallas y ustedes ganaran? ¿Ganarán? Oh mujeres de Israel y de Jerusalén, ¿dónde están los vasos santos que me temen? A mí, Yahweh, más de lo que ustedes temen, a lo que digan los hombres. ¿Dónde están las mujeres de Israel con la santidad y la obediencia y la fe como Sara, Débora, Ruth, Esther o Miriam? ¿Por qué se permite que Dalila y el espíritu de Jezabel profanen lo que se supone que es santo? ¿No sabéis que uno de mis dos testigos tendrán un espíritu como el de Débora que fue juez de todo Israel? ¿Cómo pueden atreverse a pedirme que bendiga a Israel y Jerusalén hasta que se defiendan por la santidad? ¿No pueden ver que soy justo en todos los sentidos? Soy todopoderoso en el amor y en la guerra. Bendigo a los que me obedecen. A mí, jugué y maldigo a los que me desobedecen. No pueden ver que está escrito en su propia Torah y Tanakh, que hay un poder sagrado de unción en mi nombre, que es Yahweh. ¿No hice mi palabra en el Salmo 91? ¿Lo pondré en alto porque ha conocido mi nombre? ¿Por qué no estudias por ti mismo y cuentas cuántas veces he pronunciado bendiciones sobre aquellos que conocen y usan mi sagrado nombre hebreo? ¿Por qué ha permitido que los rabinos le roben esta bendición? Esto no siempre es así. Padre Amoroso oculta su nombre a su Hijo. Mi nombre es Yahweh y no me importa cómo lo deletres o pronuncies mientras reconozca que mi nombre tiene ya en él y también mi Hijo, el único Mesías, su nombre es Yahushua. No importa cómo lo deletres mientras ustedes mantienen mi nombre ya en ello. Nuestro nombre no es simplemente un título como Hashem o Señor o Adonai. Mi nombre es sobre todo nombre y es Yahvé. Recupere lo que los rabinos le han robado. Ustedes toman mi nombre en vano cuando lo deletrean G o lo abrevian con Y -h, H o Y H W Porque ¿cómo se pronuncia eso? es un nombre, qué te hace pensar que yo tu creador no tengo nombre cuando oren llámame por mi nombre, jugué hermanos corté la profecía y me adelanté a este en donde habla de los testigos y les cuento que el Señor me llama a la ventana para que mirara el cielo y una gran nube había y abrió los Abrió, y luego abrió los cielos y tuve temor. Me pareció toda una locura. Y fui a vestirme por si ya era la hora, pero aún no es tiempo. Tengo que prepararme para poder subir. La profecía es esta. a mis dos testigos que ahora viven en esta tierra y que pronto serán arrebatados al cielo y regresarán de nuevo dotados de nuevos poderes de unción del cielo y un cuerpo glorificado que ya no estarán sujetos a las ataduras de un cuerpo físico mis dos testigos vendrán a ustedes nuevamente con señales, prodigios y milagros proclamando yo el nombre y la, y la gloria de Yahvé y el nombre del único príncipe de paz que es el único Mesías Yahushua mi hijo mis dos testigos vendrán de nuevo para reprenderte oh Israel y advertirte que te arrepientas profecía 143 no ven a mis hijos más de la mitad de este mundo ahora ya no es ADN humano puro así como en los días de Noé así es ahora los llamarán extraterrestres y dirán que hay bien hay mal, no os dejéis engañar, todos son ángeles caídos malvados. Yo tengo mis santos ángeles que luchan en vuestro nombre. ¿Por qué tendría que enviar a un extranjero? Yo no lo haría, así que no creas esta mentira cuando la escuches. Ya he dado las profecías de Lysheba sobre los ángeles caídos. Ella está tan respaldada con videos que deben hacerse. Recuerda, recuerda, recuerda, son las oraciones de los justos las que valen mucho. Yo ensordezco mis oídos a las oraciones de los injustos. No escucho las oraciones de los injustos. Solo a través del nombre y la sangre de Yahushua, Pueden venir ante el trono de yo, Yahweh. Hay pruebas detrás de cada profecía. Si no está en la Biblia, entonces lo encontrará en los libros más antiguos. Oh, venid a mí, mis hijos, inclínate más cerca de mí, porque no es casualidad que algunos de ustedes, lenguas sagradas, no haya sido elegido. Cada uno de ustedes fue escogido para estar donde está esta noche en la primera congregación de la rama del Ministerio Asiático del Viento Todopoderoso. Recuerden que Todopoderoso Viento es un poderoso viento rápido, quien es el Ruach HaKodesh. Cada nombre de este ministerio, el Aleph y el Taf, el fuego santo de la Ruach HaKodesh, no es el nombre de un hombre o una mujer es el nombre de Yo, Yahubé y Yo, Yahshua es el nombre de la unción Ruah HaKodesh cada uno de ustedes quiere nadar en las aguas vivas la saqué esta noche para poner mis brazos alrededor de ustedes para llegar a conocerlos créele cuando te diga que te ama porque ella no solo viene con su amor su aprecio, ella viene con el amor de Yo, Yahubé, Yahshua en magia Recuerden que a cada uno de ustedes se le pedirá que pongan algo en el altar del sacrificio, ya sea algo o a alguien. Para David dejó su ministerio sobre el altar del sacrificio y dijo, Eliseba: supe hace años que me uniría a ti. Así que traigan a sus congregaciones, diles dónde estás. Para que este trabajo de llegar a Asia se necesita una combinación de las unciones en todos ustedes y en todos los que están por venir. Así que traigan a sus congregaciones, diles dónde estás. Para este trabajo de llegar, a Asia, se... de llegar a Asia, se necesita una combinación de las funciones en todos ustedes y en todos los que están por venir. Tengo una profecía para que venga la novia asiática a través de mi nombre y mi sangre. Han sido tan perseguidos. pero también son los más valientes, ya que incluso están dispuestos a dar su vida por mí. Nadie te convencerá jamás de que te alejes de yo y a Ushua. Nunca tomarás la marca de la bestia. Y te prometo esto, y les hablo a los invitados ahora. Vengo a sentarte. Estar ausentes del cuerpo es estar presente con Yahshua. Minuto y tiempo en todo el mundo, mis preciosos y amados hijos, que son los invitados a la cena de bodas del Cordero. Y recuerden que los amo tanto, como amo a la novia. Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, y los dos testigos son parte Apocalipsis 14 y aprenderán de quién es la novia mayor. Es el primer fruto del primer fruto y la rama asiática del ministerio es la primera en escuchar una pequeña enseñanza de quién es la novia mayor porque aún no has oído esto. Los dos testigos son las primicias de las primicias, y yo, Yahushua, soy la primera fruta. Ellos subirán con sus cuerpos glorificados, estarán de pie ante una ceremonia de boda de la novia mayor, y se levantará el velo de la novia. Y como se levanta el velo de una novia, así se levantará nuevamente, todos ustedes verán claramente quién es el anticristo y al mismo tiempo yo Yahvé, volveré a casarme con Israel porque la novia mayor que son los dos testigos regresará a la tierra con poderes ilimitados yo ya le he dado profecías y ustedes ya las han leído y ella se ha salido y testificado de lo que ha oído los dos testigos son una mujer y un hombre, unidos como esposo y esposa, y saldrán del cielo con una nueva mente, dada por yo, Yahweh, e incluso el mismo pisoteo de sus pies, traerá terremotos por todo el mundo. Un mundo, lengua sagrada. ¿Por qué crees que la Biblia no menciona cuando habla de los dos testigos si es una mujer o un hombre? porque dejé este secreto a propósito para que lleva lo revelara durante estos últimos tiempos. Usé a Débora, usé a Esther, mujeres poderosas de ya. utilicé a Sara y cuando consultes los libros más antiguos verás que utilicé a Judith. No usé a Ruth, esta es la madre de Yahushua, a los ojos del mundo, madre biológica que le dio a luz, María y también en hebreo llamada Miriam, pero les enseñó un secreto a través de esta sierva. Nadie en la tierra estaba enseñando. Es Mayá la dulce rúa Hakodesh, que colocó a Yahushua en el vientre. De María, María, para que María pudiera permanecer. Así es, hermanos, así va a suceder. Yo esperaré revelación del Padre al orar por esto. Ahora bien, hermanos, vamos a hablar de las fechas de los testigos y la huida de los 144.000. La huida de la mujer al desierto por 1.260 días será, y presten atención a esto, es una fecha que el Eterno dispuso a los elegidos. Esta información solo es para los elegidos. Este calendario del que les voy a compartir, la fecha la tomé del Lua Hebreo del año 5993, o sea, 2024. El Señor le dio revelación al chico de Melech Zadik, que por cierto es la única persona a la que conozco que ha tenido la experiencia del aceite por la nariz. Y ahí supe que es el Señor. Y el Señor me lo reveló estos días. Pondré el calendario aquí, mírenlo. Quieres tener, pídeselo a los de Melex sadi o yo te lo paso. La huida de la mujer al desierto por 1260 días será el 18 de mayo del 2024. Y esa es la fecha que también creo es la aparición de los dos testigos. Porque así aparece en las Escrituras: o sea, que empezará la tribulación y entonces el Señor dará a sus dos testigos para que profeticen.